Debo mejorar, lo so, lo so, lo so, lo so. No llego calcio, pero si provo. aunque me han llamado, Pablo, voy a reforzar una escuadra. Yo me ho propuesto puedo hacer? Portiere, defensor, asistente técnico o preparatore físico. Sí. Dímite, voi, voy, ¿cuál puedo hacer? Buen cari amigos, el giorno de hoy, ¿qué cosa hago? hago 5 o 7 ejercicios para reforzar nuestro músculo polar. El pecho, el pichipiti, la espalda, mira, que, brado, pero lo vamos a hacer con estas bandas elásticas. Oye, este calcio me va a morir. Debo verlo le hacemos con estas palas va A eso que, que está iniciando casi el estate, que en medio de, de siempre estar en movimiento podemos tomar estas bandas elásticas a un negocio esportivo, guarda tres colores diversos, rojo, negro, porte aunque che el arancón que duele portato, portato, por tanto, aunque cuesta, guarda, cuesta pero es piccola, cuesta importantísima, donne para, para el glúteo y lavorare tantas partes de nuestro cuerpo ok, vamos a echarle esto vamos a hacer un poquito de, de movimiento con, con nuestro brazo, el ta ta ta ta ta y detrás Avanti. voy a hacer el ejercicios ejercicio, que lo repito, una vuelta, Tú a casa lo fai, 2, 3, 4 vueltas o puedes prender cualquier cual cual ejercicio, para alenarte. Eh, sea en casa, en palestra, o donde tú vayas, mira comando, abro, cuido, para avanti, indietro. ok, perfecto, perfecto, aunque hoy no la voy a dar muy bien, pero con un poquito de, de movimiento, Ok, ok. Nuestro primer ejercicio voy a utilizar esta banda elástica, esta, esta Blue Pointer Media. ¿Qué voy a hacer? Voy a elaborar un poquito la eh, espalda, espalda, espalda. en español, los hombros. Flexiono el ginocchio, peto avance, esquina dirita. Voy a hacer esto, ¿vale? Voy a hacer esto. Prendo cuá, y abro. Voy a hacerlo. 15 vuelta, va. 1. 2 4 5 6 7 8 9 e 10 5 in più 1 2 3 4 5 5 in più 10 1 vale 20 2 3 4 5 Me enfermo, me enfermo, me enfermo. 1 2 y 3. Venga, esta espalda guarda. Espalda fuerte, guarda, el giocatore de, de, de, de básquet basket. fuerte, for, fuerte, fuerte, ok Voy a hacer ¿eh? Otros ej otro ejercicio. Vamos a hacer un poquito la, la esquina la esquina, Vamos a vamos a hacer rematores Vamos a utilizar con esta banda la nera, la nera que es un po un po ya. Resistente, vamos a hacer el remate vale, con, con las dos brazas, guarda qua. guarda la postura. Si lo quiero más fuerte, lo prendo doppio, doppio, doppio, guarda. doppio, doppio, Esquina dirita, mando de frente, baja, haz todo esto, guarda. Abro. Uno, dos, tres, cuatro, siente el ejercicio. Cinco. 6 7 8 9 10 2 en più último ok, oiga, esto se sente, ¿no? se sente, se sente solo puedes hacer con el con elástico più intermedio, con el rosso. o sea, también el arancione que es también un poco fatigoso si tú sois es fuerte prende la atención ok vamos a fare este este ejercicio pero vamos a fare con un solo brazo Guardalo qua. lo qua. paso avanti cuando lo uno lo prendo più yugo si c'è più resistencia vamos a fare 12 1 2 3 Ahora, cambio, cambio de bracha cambio, cambio, cambio, ok, come, come, va, esquina derecha, guardo de frente, y se va, 8, 9 e 10, 2 in più, ok 12, 12. molto bene, molto bene. abbiamo fatto due per lavorare la nostra schiena, ok perfetto, adesso voglio fare, voglio fare uno dei bicipiti, bicipiti. fare i bicipiti con la... con la banda nera che è un po' resistente, ok Pressiono il ginocchio, schiena diritta, vado qua, vado qua, schiena diritta, si va, vamos a fare 12 va, 1, 2, comprimo il mio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 2, dame 2, dame 2 último, último, último ok, perfecto uh, uh. <risas> guarda los bikinis que van a llegar, guarda de contrato, hipertrofia ok, ahora eh, vamos a hacer un otro un otro para per, <risas> per, per la espalda siempre con la banda elástica, guardalo aquí parto de esta postura, guarda veamos un poco más Piú resistente. Guarda. Eccendo. Uno. esquina dirita. Petto avanti. Me contraigo el abdomen. Y va. Y se va. Uno. Abro. Due. Chiudo. Si lo prendo piú chiuso, piú resistencia es. Medio. Uno. Due. tres, Cuatro. Cinco. doy el gomito. Seis. siete. 8, 9, 10, 2 in più, 1, in più, perfetto, 12, 12, ai ai, ok, ok, ok, qua voglio fare, voglio fare 1 per lavorare il tricipiti, tricipiti, tricipiti, nuovamente con questa banda, con la rosa perché la, la nera è un po' resistente, ok guardalo qua presiono el ginocchio, la esquina de vista, puedo mirar adelante, guarda, salgo y hago esto, 1, 2, indietro. detrás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, 2, 1 y más, perfecto, cambio de, de brazo, de brazo, cambio de brazo, si ¿sí, no, primero un brazo más fuerte que el otro, ¿dónde? Podemos buscar siempre el equilibrio, el equilibrio, ok, su, su, su, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, último, último, último, ah, sí, sí, uh, la tu energía, tu energía. <ríe> ok, ok. Adesso voy a hacer un otro guarda. Eh? Esta banda elástica, esta es piccola. è eh? la aranchona es, la più, es la, più, la più resistente. La blu, la intermedia, y la bianca la più mole. Guarda lo que vamos a hacer. Esto se sirve para tonificar nuestra espalda. Presido de abro, abro y chiudo. 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 2 en più 1 en più mantengo contraigo guardo, cuento 3 1 2 y e 3 perfecto perfecto este ejercicio vamos a alternarlo vamos a hacerlo en dietro en dietro en dietro en dietro en dietro guardalo pa. guardalo pa. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 1 en più. Uh, ya siento un poco la fatiga en los brazos. Siento la fatiga. Ay, ay, ay. Ok, ok, ok. ¿Cuál voy a hacer? Voy a hacer un alto. Vamos a hacer. Oh, yeah. Pusha. Utilizando siempre questa, la, la banda elástica. Guadra, pa. Voy a hacer. Disposto. Disposto. Guadra con el espostamento. Guadra, pa. Vamos a echarlo oh, de frente. Cosí me guardaste el ¿no? vediamo queste di qua ok, ok avro qua, avro possiamo fare 10 uno, va due tre quattro cinque sei Sei. otto nove dieci, due in più Ok, se uh, siente la resistencia, se siente, mira comando. esto lo puedes repetir de 2, 3, 4 con Compuestos elásticos y todo tantísimos ejercicios. Pero hoy, con van a venir, para iniciar, mira comando, Oh, profito, para dar un saludo a nuestra selección Colombia. Yo soy colombiano. Colombia se prueba a Milanelo. Mira comando ragazzi, muchachos. Vamos a hacer un buen una buena figura en Rusia <risa> fortuna per favor per que le en el cacho Mira comando le voy parar le voy parar de core Pablo